Buenas tardes a todo el directo público de su programa Controversia. En el aire, en este sábado, ya 29 del mes de junio del año 2019. Omar Peralta, insisto, Gavín, estaremos con ustedes hasta las 2 de la tarde. Y también el compañero Juan Tavares, el chino, que sabemos que está en su proceso de recuperación junto a los demás familiares, después del lamentable accidente sufrido hace unas semanas, pues sabemos que eh, también está con nosotros aquí en espíritu y sabemos que también eh, de alguna manera estará participando aquí en este programa que hacemos nosotros tres por selección de esta empresa para que, que al momento de crear controversia pensó en nosotros tres para que compartir los diferentes temas locales, nacionales, con ustedes, la región noreste, el pueblo de San Francisco de Macorís, el país y una parte importante del mundo, o podemos decir el mundo. Buenas tardes, Omar. Buenas tardes, Sisto. Buenas tardes, amigos televidentes de toda esta región y del país y del mundo, porque ya por vía del Internet... Nosotros nos vemos en el mundo entero. Y nada, como tú decías sobre el chino, esperando que esté de regreso pronto ya de manera física, que sabemos que espiritualmente él va a estar con nosotros. Él ama este programa y ama esta profesión de comunicador, su segunda profesión, diríamos. Así es. Y nada, aquí vamos a estar eh, nosotros dos eh, haciendo este trabajo Hasta que el chino también Luego de su recuperación Que entiendo que va muy bien eh, Pues se incorpora Ayer me llamó al programa de, mío De 60 minutos con Omar Y se ve una voz Nítida, se escucha una voz nítida Y como él mismo dijo Él tiene problemas físicos Pero la mente está nítida Correcto. Así que eh, comenzando el programa le, Les enviamos un saludo al chino y a los demás como Nena y Elvido que también sufrieron en este aparatoso accidente que ya se ha convertido en algo común en República Dominicana, en una verdadera epidemia. Esta semana hubo seis muertos eh, camino a, a Maimón y es raro el día que en este país por la imprudencia de muchos conductores sí mismo, la imprudencia, la falta de civismo. Es raro el día que no se produzca un accidente que deje víctimas y consecuencias fatales. Esa es una de las principales lacras que sufre la República Dominicana. Somos número uno en el mundo, superando una pequeña islita que había por allá en cuestiones de accidentes. Así es, el número uno en términos de la, la tasa y del número de accidentes en el mundo. Eh, y San Francisco de Macorís no escapa a esa realidad ni ningún pueblo del no, país. Pueblo. De manera que, además de la imprudencia de la que eh, tú hablabas, porque realmente hay que decirlo con toda responsabilidad. Mira, Omar, yo he estado dando seguimiento a ese tema y uno ver la cantidad, para hablar ya en sentido general, del tema del tránsito, del tema de la seguridad, desastre el tema de la seguridad vial en el país y la gran irresponsabilidad del Estado, de las propias familias y de todo el mundo prácticamente. Todo el mundo. Todo el mundo. La cantidad de menores conduciendo vehículos ay, de todo, ay, tipo, ay, en de este, todo en este tipo en este país es raya en la más profunda irresponsabilidad. Menores conduciendo todo sí, tipo sí, de vehículos. Sí. Gente, ¿Y niñas? Sí. ¿Le yo? Sí, conduciendo todo tipo de vehículos, porque, eh, por además, el asunto que tiene que ver con eh, los documentos y también con el cumplimiento de la propia ley, y que las entradas y salidas de las ciudades, muchas de ellas no están señalizadas, son prácticamente callejones a oscuras, Muchas de ellas. Usted viaja de San Francisco a Controva, y en lo que usted llega a Controva, usted se va a encontrar, eh, tal vez, un trayecto muy pequeño en contraseñalización y además no está iluminado tampoco. Entonces, y a eso se suma lo que también hemos tratado varias veces: de gente que de manera irresponsable también hace carrera de motores. Hace carrera de vehículos. sí. Realiza competencias. Ahora que tú hablas de carrera de motores. Y, y como que nadie para eso. Yo vi dos jovencitos que se mataron en una carrera de motores en San Juan de la Maguana eh, eh, la otra semana. Oye, iban así, era escotado el eh, eh, eh, motor. Oye, y es una epidemia y aquí eso Oye. se hace a la luz del sol con la complicidad de autoridades que en el país entero se hacen de la vista gorda. Bueno, yo te voy a decir lo siguiente. Una persona de y que están viendo el programa de Cotuí, me contaron que había un coronel, que lo hicieron general de la policía, que él mismo, cuando se presentaba una presión por parte de, de la población respecto a la carrera de motores, él mismo le avisaba a los motoristas, miren, por presión va a ir una patrulla. O sea, el aliado, entonces, la imagínate, persona que me anunciaba. Eso, en un país donde la propia autoridad no, pues le cosa. avisa a los puntos de droga y a los que los manejan sí, sí, cuando hay un operativo. Claro que sí. Eh, ¿Qué no va a hacer con el caso? Porque lo que tú señalas de complicidad de las autoridades es incluso mucho más que complicidad. la gente tiene que asociar esto que la gente regularmente no logra asociarlo a la condición política del país. ¿Por qué? Porque desde el poder se ha promovido el dejar hacer y el dejar pasar sí. para pescar en Río Revuelto. O sea, la mejor forma para que legisladores, para que presidentes de la República, para que alcaldes, para que regidores y para que toda autoridad violente la ley es precisamente el dejar hacer y el dejar pasar claro, eh, y dejar que la sociedad no le importe nada bueno, porque entonces es la mejor manera para justificar la propia violación a la ley que hace la propia autoridad y la falta de institucionalidad en la que han sembrado a este país. Mira, eh, el momento actual que vive la República es un momento sumamente delicado, es un momento que cuando tú juntas estos factores que se están convergiendo en la República Dominicana para crear un Estado de total incertidumbre, de interrogantes respecto al futuro cercano de la República Dominicana, con un Estado cada día más infuncional, sumamente infuncional, aquí no, aquí no funciona nada, Nada, nada, nada Esto está, sálvese quien pueda eh, Ya aquí se están viendo cosas Que para usted realmente Si quiere su país Si quiere un futuro mejor Para su gente Para usted reflexionar hoy eh, incluso dice Pavel Isa Contreras En su acostumbrado artículo De los sábados Que y me lo decía hoy un empresario tempranito antes de leer a Pavel Pavel dice que la economía se está desacelerando y él atribuye entre otros factores esa desaceleración y me decía temprano un empresario Omar esto está que aquí no se está moviendo dinero esto está paralizado me decía ese propio empresario y entonces Pavel dice y atribuye en cierto modo a la crisis interna del Partido de la Liberación Dominicana y los tirijalas que tienen los dos principales líderes que esta semana desembocó en un acordonamiento policíaco-militar en el Congreso donde hubo agresiones eh, al mejor estilo de una dictadura común y corriente porque cuando usted dice que para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 Pedro Pablo Cusí. Se suicidó Alan se García. Se suicidó Alan García. Ollanta Humala ya hizo más de un año preso. Sí, sí, sí. Eh, eh, Alejandro Toledo anda huyendo, uh -huh. si fuera en Perú. Pero es aquí donde la sociedad ahora Porta, Si ¿sí el pueblo da? reacciona y no se queda de brazos cruzados ante este descarro de esta gente, puede haber consecuencias. Por eso es importante pero si el pueblo actúa. Por eso es importante que el pueblo se sume, por eso que dice Omar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 y regule su comportamiento en la sociedad. No, o sea que, que realmente eso... es una basura del Congreso que tenemos. Ni ellos, se ve... se ni ellos mismos se respetan. Ni ellos mismos ni se respetan. Ni ellos mismos se respetan. Y no tienen ni siquiera la vergüenza. No. La vergüenza sí. con raras excepciones. Pero ¿y tú viste? Con raras excepciones. ¿Y tú viste los de porque hay carajo. que decirlo. No, ni vergüenza le da plantear lo ellos lo eso. De este carajo que le dicen Manuel Díaz. Él dijo que el poder no se desafía. Ah, sí, sí, sí, no, pero ese diputado. No, ese que diputado. Y que hay que imponer la reelección a cualquier precio. A cualquier precio. Porque el poder no. ni se discute, ni, ni se, se negocia. Desafía. Y hay que imponerlo. Y que el poder no, no se, no se desafía. O sea, oye, estos tipos han perdido el rumbo. El poder lo ha enloquecido a esta gente. Por a eso, eso es que le temen, a perder, eso esos perder esos privilegios. Esos no es a otra cosa. No es a otra cosa, es a perder los privilegios.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 Padre de los nueve más malo. Andy Daguaje, ah, Rafael sí, sí, Calderón, sí, sí, José Luis Macu. Sí, sí, no Entonces, Calderón, que es senador del PLD, ahora es bueno. Sí, ahora es bueno. Ahora es bueno. Ese Andy Daguaje, oye, oye lo que ha salido a relucir. Majín Díaz, el actual director de impuestos, de impuestos internos, internos es un hombre de Andy Dahuaje. Y la subdirectora de impuestos internos apellido Valdés, era la secretaria de Andy Daguay. Entonces, ese gobierno que tanto criticó, pero, pero mire el otro, Jaime Aritio escuder ese escribió un libro sobre la Zulán. Es un verdadero tránfuga. Un tránsfuga. Un gran charlatán. Charlatán. Y terminó, que escribió un libro sobre la Zulán, para luego venderse. Para luego venderse, Como un cerdo. es eh, Como un cerdo, igual que oh, el otro, Wilfredo Alemán. Que es relacionador público de Punta Catalina. Sí, así es. Pero tú verás verá a los peledeístas mañana en la tumba de Juan Bosch, en La Vega, haciendo elocuentes discursos. Pero en la práctica, en la práctica, sí, no, pero eso es una en la práctica, día. realmente han traicionado los ideales del profesor Juan Bosch,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 estuvieran haciendo lo que están haciendo. Ah, pero ven acá. Y lo que ha dicho José Ramón Peralta lo va a decir sin entrar autorizado si no, por Danilo. Danilo, Que es un hombre de ahí, el secretario de administrativo de la presidencia del palacio. Es eh, que todo el todo región. el espectro que está alrededor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 Bien, bueno, locadio, bueno. el Leocadio, gran locadio, adelante. Un saludo a ustedes dos. Gracias, gracias locadio. Pero me está haciendo falta el chino. Claro, así sí, es. Sí, sí, sí, sí. <risa> a nosotros ¿Y sabes también. ¿Me hace es? falta? Me hace falta el chino. Sí, sí, a todos. Porque a todos. la palabra del chino, a todos, a todos, es para educar al pueblo. Eh. Y si él me está oyendo.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 que diga al chino ya. diga ¿Qué fue <risa> <risa> ¿Cómo va a ser, se mi? cortó la llamada <risa> no la llamada ya, no, pero, mi, ah se mi? le acabó el balance le el, la, no, pero, mira, acá, un mensaje para el chino le iban a dar ahí también mira entonces este se produjo como, una juramentación una juramentación de un comité organizador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 Mire, señor Gavín, sí. no digo yo los minutos, la vida porque Dios no lo ha mandado a buscar. ¿Cómo está ese par de pollos de la televisión nada. <risa> Estamos bien con la compañía de ustedes. Hace falta Don Chino, ¿eh? Donde sí, así es. Donde quiera que esté Don Chino, usted hace falta. Así es, controversia de nosotros tres, así es. Para que lo sepa. Omar está muy buen mozo también, pero que yo a Omar lo veo los 15 y los 30 porque le mando el cheque. <risa> <risa> <risa> <risa> Miren, ya en serio, ya, era para que se nos rieran sí, un poquito, está bien, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con, con ustedes, el pueblo dominicano está sumergido como en un letargo,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 esa mujer le hizo todo tipo de preguntas difíciles. Y a una figura como eso. A una San figura tres, como eso. Y le presentaba videos. Guerrillero de, de las FARC, guerrillero de la, la, la vida. FARC. Y ahora metido en un proceso de persecución sí, en Colombia de parte del poder. Después de esta llamada, yo voy a terminar de explicar eso. Y perseguido por el imperialismo tarde. y por la CIA. Buenas tardes. Buenas tardes, Ese padre Timáncles. Oh, profesor Martínez, Miguel Martínez, felicidades <risa> para mañana, día del maestro. Ay, ahorita sí, vamos ¿verdad? a No, no, eso va ya ahorita querido, lo de los maestros. Eh, igual, igual. <risa> <risa> igual. Eh, de, decía la dama que que le llamó anterior a mí: ¿Por quién? que porque ella no sabe cuál es el agua? El agua son las cositas, la, los 220 pesos, diga? Eh, sí. Eh,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 Porque si no, si no nos gusta ninguno, entonces tendremos PLD por muchos rato. Y eso es lo que yo quiero, que no nos guste nada. La unidad. Y sigo reiterando, La unidad, ¿verdad, una, debe, debe darse una gran alianza del pueblo contra el PLD, contra los vampiros eh, del PLD, porque aquí no va a quedar para nadie. Entonces, escoger claro está lo mejor.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 Ni ofende, Dímelo. o sea, distinto aquí que desde que en el programa. tú le haces una pregunta a uno de estos personajes, Entonces, óyete, una la, la sensibilidad se le, oye una cosa una increíble, tuya, pero estoy en el, aire, en el, el rol de un estoy verdadero comunicador, de un verdadero periodista es escarbar, es buscar y hacerle la pregunta correcta independientemente que le guste o no le guste. Claro. No es que le gustan las entrevistas cómodas. ¿sí? Las entrevistas cómodas. Y las ruedas de prensa cómodas. ¿Sabes por qué? Porque también aquí pasan dos cosas. ¿sí? Hay que decirlo con toda responsabilidad. Con sus excepciones también. ¿sí? Claro, claro. Pero ocurre lo siguiente. El poder en la República Dominicana y esta gente que están dirigiendo eh, se creen que pueden manipular a, sí, a todo el mundo y sí. que como hay entonces, que es sí. la otra cosa que ocurre sí, sí. con sus excepciones, Exacto. gente que vende de todo sí, sí. y gente de ¿Eh? los medios que se vende y todo eso ah, ah, entonces, vamos a ver, de... okay, buenas está tardes. ahí buenas tardes sí adelante ah, Samaná caramba, Samaná. no, la gente eh, de Samaná siempre ya, ya me la recuerdo aquí eh, sí. que estamos con él ya él eh, le, eh, le llegó porque él está viendo me, el programa, sí. le llegó su mensaje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 Pero venga, o sea, lo mismo eso es, Lo mismo que Danilo hizo ahora de mandar tropas a Eso lo, lo hizo Leonel Porque también. son cáscaras del mismo padre claro. Entonces ahí es que la gente tiene que distinguir para no dejarse confundir Para no dejarse confundir Pero lo de la pregunta dime No la, la, la pregunta yo le dije que Se pusieron que, guapito Sí, si, claro, oye ¿por qué citó? Y mi hermano y amigo Héctor Castillo, que es el presidente importante de, la de Portugal, dirigente eh, ahí, importante dirigente ahí del área deportiva, deportiva presidente amigo, de la UDEPRO. Eh, yo lo que pregunté fue ¿cuál era el parámetro para escoger los miembros directivos de, de, de en este caso de, del torneo de, de baloncesto, porque se me parecía uh -huh. a los partidos políticos que ya no valen los méritos? Político, sino tener dinero. Yeah. Porque te cogen un tipo con dinero uh -huh. y te lo hacen candidato y te lo hacen dirigente. Entonces, ya yo estaba viendo. Porque entonces, mira, a mí. ¿Te ¿Viste, viste gente ahí como que dijiste, bueno. No, yo dije que era un ¿por comínate, qué será, te un preguntaste? Punto, por los méritos. Ellos, ellos me alegan que un torneo.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 Porque son eso lo que pueden cubrir. La verdad. ¿Tú sabes por qué? Es? Eso es lamentable. Porque eso también y eso lo utiliza. Porque hay que decirlo. El senador lo utiliza como plataforma política. No y con cuáles recursos también cubre eso. Ah. Y, qué? ¿Y con la autorización. El, el entrego... de... Habría que ver. Oye, ¿Con recursos personales? Dos millones. De o con recursos del no, propio del gobierno. De la secretaría administrativa, del ministerio administrativo de la presidencia. Ajá. Pero oye, lo que la gente no capta.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 Y un legislador, amigo, me dijo: No, yo ahora tengo compromiso, tengo que salir porque tengo que ir. Tú sabes, viene el Día de las Madres y hay que ir a, a, ah, no, a, a, al asunto el, el, el de los regalos. El barrilito Entonces, y el cofrecito le dan a, a cada a cada legislador, le dieron en esta madre que pasó el valor de 600 mil pesos para que lo repartieran. Entonces, a su yo lo libre que pasa, Omar. Medrío. Si tú diriges una institución como Mar Peralta, por ejemplo.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 Porque todo eso te, tú te estás desdiciendo también. Pero claro que porque sí. Porque eso, claro tú me sí. entiendes. Porque es verdad que montar eventos no es tan sencillo. Es sí, que lo en este sabemos. País. Pero tú sabes por lo qué. Sabemos. Es por lo que tú y yo estamos diciendo. Claro. O sea, es porque se despide el Estado. ¿De verdad debiera cubrir esos eventos? Que debiera ser el, el Estado como Estado. Claro que sí. Más nada. Porque Entonces, él es el que fondo Es lo mismo de que senador y diputado y que haciendo carretera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 fiscalizar y representar su comunidad. Así es. No Pero, es de que, que el diputado, cuando usted ve a un diputado y un senador, di que haciendo operativos médicos y haciendo esto, o sea, diga que ahí, eh, ahí hay problemas. Claro, está justificando... El tú te, uso te imaginas que de de un, fide, un fidelio de Prades, que con una fila y de gente, de que Dándole bonito y no, cosas. No, eso no, tú no lo no vas no a ver. Cosa, eso. Tú no ese es de las raras excepciones. Ese de las raras excepciones. Claro. Eso es así. Entonces, eh...